Hola amigo craniano, craniana que estás allá de aquel lado. Soy Toño Silva, de este cranio. Hoy te voy a platicar un poquito de cómo armo los solos. Ahorita que estamos por estrenar el nuevo sencillo que se llama La Procesión, estoy aquí la forma más o menos de cómo yo hice el solo para esta canción y que en, en general así ocupo este tipo de procedimientos para cualquier eh, idea musical que tenga en cuanto a solos, ¿no? Esta canción está en mi menor y normalmente pues yo lo que hago es tomar la tónica y ahí salgar pues, una escala que normalmente es la pentatónica menor, pues en base a eso voy haciendo figuras sobre la base armónica de la, de la rola y le voy dando vueltas y vueltas y voy dejando lo que me gusta, quitando lo que no me gusta, este en este caso tú tengo un pedazo de este solo, que es así más o menos. está nada más, son figuras que hago pensando en la, en la escala menor de mi menor la pentatónica, y pues normalmente eso es lo que hago, o sea, voy haciendo figuritas fraseos, que a veces se me ocurren ideas en patrón musical y lo voy tratando de sacar, pues yo en lo personal así es como hago mis solos, ya después los voy puliendo trato de adornarlos, eh, veo que distorsión, que delay, o sin delay, o con puro reverb y ya, lo voy lo voy puliendo poco a poco, eh, es algo que sí tengo yo, es que todos los solos que hago pues trato de dejarlos siempre igualitos, o sea eh, de improvisar lo menos posible, para mí es eh, lo mejor, la, es como debe de hacerse una canción, espero que esto les haya servido recuerden que en las escalas pues se pueden transportar de una tonalidad a otra, eh, en el rock and roll pues es bien básico, saberse la pentatónica mayor y la menor, pero pues hay escalas, escalas mayores, menores, de diferentes modos y pues el chiste es sacar tu imaginación y plasmarlo en tus cuerdas de tu guitarra o de tu instrumento, lo que sea este, espero que les haya servido, sigamos en las redes sociales ya saben www.canyon.com.mx ahí está todas las redes sociales, toda la música, todas las plataformas donde estamos disponibles, fotos, eventos y demás, ahí sí, espero que nos sigan y dejen sus comentarios, denle like a Youtube para que también puedan suscribir o más suscríbanse para que puedan recibir notificaciones en la campanita y pues ahí está